Debo decirle, porque se han estado cuestionando también el asunto del nuevo año escolar, que va a ser no presencial, y mucha gente pregunta, pero, y va a haber luz, y tienen internet, esos muchachos para la... Sí muerto, porque hay que decirlo así. Aquí hay un porciento que no llega a un 30% que tenga internet en la casa. O sea, hay que decirlo. No todo el mundo tiene internet, ni en todos los sitios, la luz, mira lo que dijo, lo que dijo Eresenobi, que cada rato se está yendo la luz, pero ayer me llamaron de Caperuza, una amiga televidente, muy querida, que cada cinco minutos de que se estaba yendo la luz en Caperuza, imagínate tú que en ese momento los estudiantes tengan que estar recibiendo clases, pero bien, debo decirle lo siguiente, porque vi un un amigo eh, eh, haciendo una exposición que es cierto. Oye, yo vi, que no me lo contó nadie, porque yo viví cuatro años en La Vega, pero yo conocía eso antes de vivir en La Vega. Profesionales que salieron de la Escuela Radio Santa María Radiofónica. ¿Tú te recuerdas de eso, doctor Peralta? O sea, la Escuela, la escuela Radiofónica Santa María era por radio y yo conozco profesionales de prestigio que se graduaron ahí es el profesor Sisto Gavín qué importante no sabes lo que te agradezco esta llamada Sisto, buenas tardes hermano dime porque vi que la ADP pidió una reunión con el ministro de educación y como que yo quiero que tú le expliques a la teleaudiencia los alcances de esta medida y en qué situación, está el sistema educativo y si eso puede ser realmente positivo, eh, exitoso, que tú con tu capacidad y con eh, los criterios que ustedes tienen bien establecidos, le dejes claramente un eh, criterio establecido a la teleaudiencia. Adelante hermano. Bien, buenas tardes, Omar, buenas tardes al hermano doctor Peralta, buenas tardes a todos. Te da la gracia, doctor Peralta, asisto, y te devuelve Por el saludo. Eso, abrazos, abrazos, yo lo veo cada vez que estoy aquí, lo veo los martes, pues, ¿qué Parece que hay alguna dificultad. No, ven, ven, yo lo voy a poner aquí, adelante, habla ahí. Ahí, ahí sí, ahí sí. sí. Adelante. Muy bien. Bueno, mira, los anuncios hechos por el actual gobierno y el Ministerio de Educación de manera responsable, clara y precisa, hay que decir que son esencialmente positivos, son anuncios esperanzadores, son anuncios que expresan desafíos en medio de una pandemia y de una crisis que... Los seres humanos tenemos que cambiar el chi, para decirlo de esa manera, y entonces pensar que debe actuarse de acuerdo a la pandemia y de acuerdo a la crisis mundial y nacional. O sea, los, los anuncios son positivos y presentan un ambicioso plan que la preocupación principal que nosotros hemos expresado es el tiempo. En el sentido de que esa realidad que tú comenzabas a describir ahorita, de la del 100%, de garantizar el 100% de la conectividad, sí. de acudir del de problema eléctrico en el país, que sí. es un problema viejo, sí. igual que la deuda social en educación, sí, sí. la capacitación docente eh, en términos tecnológicos solo será abarcada durante seis semanas en esta primera etapa, pero eso no significa que el plan no sea positivo. Correcto. Eh, es un buen plan, hay que decirlo con toda responsabilidad. Los maestros y maestras estamos en disposición de eh, iniciar el año escolar, y los padres y madres deben tener una actitud independientemente de la deficiencias de que hay en el país, de las problemáticas, de los desafíos que hay que asumir. Hay que tener una actitud proactiva. Ahora, eso no significa que los elementos que hay que observar y los elementos críticos, uno los pueda establecer. Como ¿Sí? es el caso, por ejemplo, que nosotros habíamos sugerido enero 2021 para que asumiéramos hasta diciembre todo el plan de preparación. Correcto. Pero, sin, embargo, sin embargo, el gobierno fundamentalmente el Ministerio de Educación... ...también obedeciendo a presiones del sector privado... Eh, ...apuró un poco el paso... ...y anunció... ...eso, eso... El, ...sólo el hecho de haber anunciado ya una fecha... ...acaba con la incertidumbre que tenía la gente... ...y toda la sociedad... ...respecto al año escolar... ...ahora bien... ...vamos a esperar... ...el desarrollo de los hechos... ...la aplicación de las medidas... ...y entonces en el proceso las iremos evaluando... ...porque falta lo siguiente... Eh, ...el plan que tiene que ver... ...hay que ver el plan que nos va a presentar el Ministerio... ...a los maestros y maestras... ...que debe ser discutido de manera conjunta... ...respecto a los niveles y las modalidades... ...por ejemplo tú ponías eh, ahorita... ...el ejemplo de, de la Escuela Radiofónica Santa María... ...que durante décadas han formado a profesionales y, pero hay que ver entonces que hace, eso se puede ampliar con la televisión con la radio aprovechar todos los medios y es una oportunidad para ampliar eso, ahora bien con el nivel inicial con los niños de 5 años para no excluirlos, qué hacer o sea, tenemos que ver los cambios metodológicos y los cambios curricula, curriculares para el plan entonces esa es mi eh, pre, mi principal preocupación que está relacionada con el tiempo. Sin embargo, eso no significa que comencemos, porque ya se ha trazado una fecha y es importante que al mismo tiempo que cuidemos la vida no se detenga la educación. Eh, de manera que los desafíos hay que asumirlos eh, con visión crítica, pero hay que asumirlos. Y finalmente, el gobierno tiene que, y ahí está el doctor Johnny Peralta, el gobierno tiene que seguir haciendo esfuerzos Y ya hemos visto que este gobierno arrancó a hacer mayores esfuerzos Hay que reconocerlo Para ver cómo la tasa de positividad del COVID baja Por lo menos a un 10% Máximo con menos de un 10% Porque sigue alta todavía sí, en, sí. en 30 o algo de 30 sí, sí. Para, para que ese nivel de positividad bajo Nos permita Volver al modelo híbrido o ir a un modelo híbrido que pudiera ser, cuando las condiciones lo permitan, la semipresencialidad y la virtualidad. De manera que son naturales las preocupaciones que tiene la gente sobre la colectividad, de que, de, de, de, bueno, es verdad que hay atrasos, es verdad que la revolución educativa y la, y la, y la república digital de la que tanto habló el pasado gobierno. Hay que decirlo con responsabilidad: con pues mucha espuma y poco chocolate, es un fracaso, porque hoy nos damos cuenta que no había plan, que no había computadoras a todos los maestros, sí, que sí. realmente no entregaron datos a todos los estudiantes, y que además no eh, había claridad en lo que tenía que ver con las reformas que había realmente que hacer en la educación y, sobre todo, la parte de la administración, que es un componente que tiene que, que, que lo hemos dicho también, uh, que, que hemos estado demandando, que la transparencia, el manejo de los recursos en educación, que vayan a la escuela, que no vayan al negocio, que no vayan a la corrupción, que no vayan a, solo a, que no vayan a publicidad como ocurría antes, y entonces esos recursos vayan a mejorar ese plan. dudo Dudo que en un 100% para el, dolo, para, el, para el 2 de noviembre, por el asunto del tiempo que digo, tal vez no, no se logre un 100%, pero sí, por lo menos se ha trazado una ruta con unos desafíos que me parece que todos debemos asumir y vigilar para que aquellos entuertos que haya que enderezar y los elementos que haya que cuestionar hacerlo, pero con niveles de responsabilidad de que cuidemos la vida y que la educación también comience y entonces vayamos avanzando y dando el salto de manera paulatina. Los seres humanos son, eh, tenemos, por naturaleza, somos resistentes a los cambios. Somos resistentes así, a los cambios. Así es, así es. Eh, pero hay que estar preparados para ellos y al mismo ir asumiendo una actitud proactiva y de colaboración a ver cómo realmente logramos tener una educación de mayor calidad inclusiva y que pero el gobierno tiene importantes desafíos que ha planteado que esperamos que realmente se puedan cumplir y nosotros de manera responsable siempre y cuando se sea transparente estamos en disposición de colaborar de ayudar y de sumarnos con los elementos críticos que, que, que, que como sindicato podemos plantear y como magisterio también que propongo finalmente que la semana que viene eh, podamos escoger un programa para que hablemos de ese plan y hablemos del tema educación y nos ponemos de acuerdo, entonces en el día ya usted y yo coordinamos para ver si la semana que viene cogemos un día y hacemos un programa de educación y eh, eh, eh, eh, intercambiamos con la gente. Cito, debo decirte, y quédateme ahí, que te felicito, cuánta madurez ha demostrado tú y en este caso la ADP porque tú eres uno de los principales dirigentes, cuánta madurez, cuánta superación, qué claro tú estás, pocos actores, ya sea de los diferentes estamentos del sistema educativo nacional, ya sea de gobierno, del sector privado, de la ADP, de los diferentes sectores de maestros, tienen una claridad de momento actual, o sea, fuiste amplio, fuiste amplio y diste una cátedra. Si, si tiene que reconocer, y es verdad lo que tú dices, hay que arrancar, y qué bueno que se puso una fecha, y que en el trayecto se van superando cosas, y que pusiste fecha de que es probable que 100% no sea, pero caramba, hay que iniciar. Y ya una fecha que permite un tiempo prudente para superar precisamente el mismo coronavirus. Porque son dos meses y pico. Y en ese trayecto, con la medida que el gobierno se ha propuesto en términos sanitarios, pudiera reducirse grandemente la positividad, la letalidad, los contagios, las muertes. Y los estudiantes están más seguros. Pero además, como tú mismo dijiste... Es un sistema que se va a aplicar y lo importante es que hay una voluntad. Hablarte de la falsedad de la famosa revolución educativa. Es decir, fuiste amplio, detallado y dite una cátedra. en La semana que viene, para tomarnos la hora entera y que tú des más amplio detalle y que tendrás mayores informaciones, vamos a hacer ese programa entre jueves y viernes de la semana que viene. Sí, tú me avisas. Porque... sí. Claro que sí, porque la pregunta que tú me hacías ahorita sobre la, la solicitud que le hizo la presidenta al salir de la rueda de prensa al ministro para la reunión Correcto. tiene que ver con elementos que realmente hay que plantear porque no todas las consultas se desarrollaron a fondo Correcto. Pero la consulta con la ADP no fue... Eh, no fue como esperábamos no fue una consulta a fondo un debate y todo eso entonces, esas modificaciones curriculares ahora hay que sentarse técn técnica y pedagógicamente hablando a hacer un rediseño claro. no propiamente los contenidos porque los contenidos están ahí pero si, te oye otra cosa que tú, demanda la educación tú con esta es exposición que tú has hecho que lo más importante y después tú vas a reflexionar y puede reflexionar con los diferentes estamentos del ADP cómo se desmonta una animaversión que sectores importantes del país han tenido con la ADP, porque tiene que la ADP nada más es huelga, protesta y cosas, y sin embargo, mira cómo tú has hecho una exposición y has hablado de integrarse y de colaborar y de apoyar el plan. Y no ha hablado ni que de protesta ni de mucho menos. ¿Por qué? Porque ustedes han considerado que se dan condiciones excepcionales para seguir esa ruta y no necesariamente la huelga, la protesta, que mucha gente ha querido etiquetar, que la ADP no es eso. Y tú con esta exposición demuestras que la ADP es más que eso. Claro, así es. Incluso parte de las propuestas... Nosotros habíamos planteado, tú recuerdas, la posposición de la fecha de agosto del año... Correcto, actual. sí, sí, y acaba sí. de hacer in... no había condiciones... ¿Y oye, de y se impuso se esa posición, se impuso. En segundo lugar, planteamos que el mundo camina hacia la virtualidad. Y hay sí. que entender, la virtualidad viene no solo por la pandemia, la virtualidad viene desde hace mucho tiempo. Correcto, correcto. Entonces, el atraso que, de, que, que hay en este país de caminar hacia la virtualidad, tiene que superarse. Eso no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser de la noche a la mañana. Correcto, correcto. Debe comenzarse, hay que comenzar, y los elementos críticos, vengan de donde vengan, siempre... Los aspectos que hay que cuestionar se cuestionan y los asuntos positivos, venga de donde vengan, se saludan. Por ejemplo, ¿qué me parece a mí que el ministro de Educación debió hacer ayer? Decirle a los, a, al sector privado que comenzáramos juntos. Y no señalar que el sector privado podía comenzar de delante porque jurídicamente la Constitución de la República y la Ley de Educación de 1998 se establecen que el sector, que el Ministerio de Educación regula el subsector privado sí, y sí. regula también el subsector público, correcto. y regula el calendario escolar. Correcto. Y si bien es cierto que existe la libre empresa, claro que así en este país, incluyendo en la educación, pero hay, tiene que llegar el momento en que el Ministerio de Educación asuma un papel de mayor regulación en la educación. Muy correcto. Eh, tanto en el sector público como en el sector eh, en el subsector privado, hermano. En la otra semana lo quiero aquí. Usted, eh, viernes o jueves, cualquiera de los dos días. Y gracias por esa Muy cátedra. Bien, gracias. Muchas gracias.